Un buen día, ahora vamos a ver cómo ejecutar operaciones en Field Calculator usando ArcGIS. Field Calculator o la calculadora de campos nos permite realizar diversos cálculos. Hacemos clic derecho sobre una capa, en este caso puntos Open Attribute Table. Y tenemos varias columnas o campos, por ejemplo el campo Tem, que tiene temperatura en grados Celsius, lo queremos transformar a grados Fahrenheit. Vamos a crear una nueva campa en Table Options. Add Field, como nombre le dejo Fahrenheit, como tipo, tipo doble, y las propiedades del campo las dejo por defecto. Ahora, si hago clic derecho sobre la cabecera, sobre F del campo, Field Calculator, esta pantalla me indica que no estoy en el modo edición y que los cambios que realice aquí serán permanentes. Por eso, si desean hacer simplemente pruebas, es mejor que vayan al modo edición, en la barra editor, editor, start editing. En este caso, como va a ser definitivo, le damos continuar, y tenemos la ventana de field calculator. Donde dice field, tenemos los campos. En este caso, si yo uso temperatura, por ejemplo, temperatura, hago doble clic sobre el campo, y le digo más uno, me va a hacer una suma. Y podemos ver que al valor de temperatura le he aumentado a 1. Pero si deseo hacer operaciones más complejas como pasar de temperatura de grados Celsius a Fahrenheit, uso la fórmula respectiva. Clic derecho, Fill Calculator, le digo que sí. Y vamos, donde dice F igual, vamos a colocar la fórmula. En este caso abro paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a decir que el campo temperatura que está en grados Celsius, multiplicado por 9 dividido para 5, y fuera del paréntesis, más 32, va a ser en grados Fahrenheit. Le damos OK, y ya tenemos la temperatura en grados Fahrenheit. De esta forma podemos ejecutar cualquier tipo de operaciones. Ahora, suponiendo que queremos calcular el área, lo podemos hacer en otra capa, pero que sea tipo polígono. Vamos a cerrar esta capa, vamos a la capa de polígono, hago clic derecho sobre la capa, le pongo Open Attribute Table, y voy a crear un nuevo campo que se llame Área. Alfil, fin Área, tipo doble, Aceptar. Ahora, para calcular el área hago clic derecho sobre área, Field Calculator, y ahora vamos a ver cuál es la fórmula para calcular el área. En este caso, me voy donde dice About Calculating Field, entonces voy a buscar el código o script para calcular el área. En Calculate a Features Area in Acres, me va a calcular el área en Acres. Si copio la expresión, clic derecho, copiar, y aquí también podemos ver otras unidades de área. Cierro. Y en este caso en Farser voy a usar Python. Hacemos entonces área es igual a shape.area arroba acres. Cierro signo de admiración. Le damos OK. Y me calcula el área en Acres. Ahora, si quiero calcular el área en hectáreas. Field Calculator, que sí, simplemente reemplazo aquí la unidad. Acres voy a reemplazar por hectáreas, en inglés, Hecta, hectáreas. Le doy OK y me ha calculado el área en hectáreas. Si quiero en metros cuadrados, por defecto, elimino el arroba hectáreas y simplemente dejo la expresión en shape.area, le damos a aceptar y me calcula el área en metros cuadrados, ahora por ejemplo regresamos a la capa de puntos, abro la tabla de atributos, open attribute table y suponiendo que quiero hacer una numeración automática de todos los puntos, voy a crear un nuevo campo, voy a ponerle al field, voy a poner orden, el tipo voy a ponerle doble, le damos aceptar. Ahora hago clic derecho, Fill Calculator, le damos que sí. Donde dice About Calculator Fill, voy a buscar una expresión que me permita numerar automáticamente. Podemos ver en, en, en sequential Calculation que tiene una expresión que me permite calcular automáticamente de forma secuencial. Donde dice code block, vamos a copiar la expresión. Clic derecho, copy. Vamos a activar igualmente Python, porque es una expresión de Python. Y activamos esta pestaña donde dice show code block. Entonces vamos a pegar donde dice pre-logic script code, el code block control v y en orden vamos a pegar la expresión clic derecho autoincrement en general cuando vean expresiones así donde dice Code block es en prelogic script code donde dice show Code block y en expression la expresión correspondiente y le damos aceptar Ahora podemos ver que me ha numerado automáticamente con este código. Hacemos clic derecho, Fill Calculator, que sí, le damos, suponiendo que queremos cambiar las condiciones de la expresión. Me dice, en P Start podemos revisar, aquí el, con los comentarios, en qué valor quiero iniciar. Le voy a poner en este caso que inicie en 15%. Y si también quiero definir un intervalo, por ejemplo cada 3. Entonces va a iniciar en 15 y cada 3. Le damos aceptar. Ok. Y me han numerado en orden. Desde el 15 incrementando en 3. Ahora podemos usar más expresiones como la de izquierda o derecha. Vamos a crear dos campos. En table option. al field. Pueden ser en este caso tipo texto. Le pongo izquierda, tipo texto y una longitud de 5. El número de caracteres. Ok. Y lo mismo vamos a crear otra expresión que dice alfil derecha, tipo texto. Y le vamos a colocar 5 caracteres de longitud. Ok. Ahora, en este caso, izquierda a derecha. ¿Qué podría hacer? Por ejemplo, yo quiero que de la izquierda me tome los dos primeros caracteres del campo name. Entonces, vamos a hacer clic derecho. Field Calculator, le decimos que sí. En About Calculator Field, vamos a buscar el campo para izquierda. En Visual Basic Script, String Function, podemos chequear la expresión que vamos a usar. Por ejemplo, Left. Si yo selecciono left, abro paréntesis, my fill, en este caso puedo poner name, le pongo coma, 2, me tomará los dos caracteres de la izquierda. Vamos a ver cómo funciona. Y right para derecha. En este caso, V, Visual Basic Script, desactivamos show code block y me dice que es igual a left. Abrimos paréntesis. El nombre del campo, en este caso name. Una coma. ¿Y cuántos caracteres quiero a la izquierda? Quiero dos. Cierro paréntesis. Le damos a aceptar. Y ya tengo los dos caracteres del campo name a la izquierda. Ahora si quiero de la derecha, hago lo mismo. Clic derecho. Fill calculator. Yes. Acá simplemente cambiaría left por right. Y en este caso le puedo poner que quiero tres caracteres. Le damos OK. Y ya tenemos los tres últimos caracteres. Otra opción que con mucha frecuencia se usa es concatenar. Por ejemplo, si vamos a crear un código. Vamos en Table Options. Al fin. Y vamos a seleccionarle nombre nombre de código. Tipo texto le podemos hacer con unos 10 caracteres le damos a aceptar ahora por ejemplo quiero que mi nuevo código sea el código del país más el orden entonces hago clic derecho fill calculator le digo que sí vamos a borrar y le digo que yo quiero que esto sea igual a count state si le doy solamente ahí me va a copiar idénticamente el código clic derecho, Fill Calculator pero yo quiero que me agregue el orden, entonces en este caso coloco la Y y el nombre del otro campo a concatenar, en este caso orden, doble clic le damos a aceptar y podemos ver mi nuevo código el código de país más el orden, si quiero agregar otro código más, por ejemplo, puedo hacer clic derecho, Fill Calculator, Sí, el orden y si quiero tal vez poner un guión en, en medio de los dos, tendría que agregar otra, Y y entre comillas, si deseo agregar un texto, entre comillas, pongo un guión, le damos Aceptar. Y así podría agregar cualquier otra parte de la información de los campos. Por ejemplo, clic derecho, Fill Calculator, Yes. Y yo quiero, al inicio, sería Left, Left, abro paréntesis, quiero el nombre, los dos caracteres, en este caso sería Name, coma, 2. Si le doy aquí a aceptar, me va a generar un un error, le damos OK, porque no está correcta la expresión, le hago clic derecho nuevamente, Fill Calculator, Yes, entonces podemos revisar la expresión y aquí necesito otra Y de concatenar, le damos OK y podemos ver que me agrega los dos primeros caracteres, el código del país y el orden. Si quiero separarlos también podría hacerlos, clic derecho, fill calculator, yes, aquí agrego otra y y entre comillas puedo colocar un separador. En este caso podría poner un slash, le doy ok y ya tengo mi nuevo código. Esto es algo muy sencillo que les quería indicar de lo que se puede hacer con fill calculator. Pero hay cosas muy avanzadas que los invito a que exploren por su cuenta. Muchas gracias por su atención. Si les gustó, no olviden de seguirme en todos los medios sociales y darle un like a este video.